Déjame adivinar una mini ensalada. Dame un doble triple balsa decorado de lujo de 4x4 estilo animal y carros extras con vibración exprimida, eje con grasa ligera, hazlo llorar, quémalo y déjalo nadar. Aquí servimos comida, señor. <risa> ¡A mardo!